Vamos a ver cómo ajustar tus frenos del tipo B o los B-brakes para que puedas tener pues, una buena experiencia al andar en tu bicicleta y poder frenar a gusto, tener buen tacto y que gire también bien la llanta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar una llave Allen de 5 milímetros y es toda la herramienta que vamos a ocupar hoy. Con la llave de 5 milímetros, vamos aflojar por completo el tornillo y lo vamos a dejar así, que se abra luego vamos a, a mover este tornillo hacia la izquierda que es como se tensa el cable cuando tú lo giras hay más tensión en el cable hacia el freno entonces vamos a llevarlo hasta lo más que se pueda con cuidado de no zafarlo ahí está bien y después vamos a regresar a juntar las horquillas de los frenos y apretar nuevamente el tornillo al. Con una mano, juntar la las horquillas que son estas hasta que tope con el ring. Hay que verificar que las pastillas o las zapatas de freno estén rectas, que, que, que pisen bien todo, toda la pared del ring. Si no, pueden eh, irse desgastando de forma diferente y entonces van a escuchar ruidos, ¿no? Como ese aullido que suena cuando frenan es porque están desniveladas. Entonces, lo pones bien en la pared, jalas el cable y aprietas otra vez el tornillo. Y entonces la llanta va a quedar totalmente frenada. Casi no se debe mover, de hecho no... No avanza. Y ahora lo que sigue es regresar a la maneta, a la palanca, y entonces vamos a ir aflojando poco a poco y ir revisando que se libere. Aquí ya un, está todavía un poquito frenado, entonces le doy un poquito más de cable, girando hacia la derecha y ahí está, ahí ya avanza por completo entonces una vez que ya, que ya está librando podemos sentir un tacto mucho más responsivo y para que se quede fijo con esta tuerca la llevamos hasta el tope de la palanca y así ya va a quedar fija y eso es todo lo que se debe hacer una parte importante para tener unos buenos frenos es la posición de la palanca. Si la llevas muy alta, como está ahora, vas a tener que abrir mucho la mano al intentar frenar y colocar los dedos en la palanca. Entonces, eso te quita mucho tiempo. Además, si llevas la mano así, te puede provocar alguna lesión en la muñeca por llevarla forzando. Entonces, ¿cuál es la posición ideal? El ángulo natural de tus dedos al abrir. Debes, o si tienes el puño cerrado, alinearlo a la articulación de tus falanges. Entonces, con el puño cerrado, vamos con la otra mano a aflojar la palanca de freno. Casi siempre también es una llave de 5 milímetros. Y llevarla a la altura de este huesito que es la articulación de la falange. Si ves, aquí lo único que tienes que hacer es, es extender tus dedos, lo, lo aprietas y ya está. Con esto vas a tener un alcance mucho más rápido y la posición de tu muñeca va a ser natural.